Gracias por estar junto a Bellera Televisión y vamos a tener una entrevista que nos parece muy interesante y de hecho desde la pasada jornada que se daba a conocer nos parecía no de 12, en qué sentido. Usted recuerda la empresa Kipus, esta empresa que está con el ensamblado y toda la parte tecnológica acá en nuestro país. Pues eh, a partir de, de este convenio que tienen eh, se va a hablar y va a ser... Eh, quien puede ensamblar y ser como oh, la parte representante de la empresa colombiana, Tommy. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de trabajo va a hacer Kipus junto a Tommy, junto a esta empresa colombiana? ¿Cuál es el servicio que va a prestar? Todos estos detalles lo conocemos de la mano del gerente general de Kipus, eh, Marcelo Lino, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Marcelo? Buenas noches, es un gusto. Buenas noches y eh, buenas noches a la población y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿en qué consiste? Si nos puedes poner en contexto, nos, nos llamaba la atención porque de repente no la conocemos mucho. Sin embargo, Kipus... Este Estableciendo este tipo de nexos y contactos, ¿no? Exacto. Eh, bueno, Tomi es una empresa colombiana, la cual inicia sus actividades en el tema educativo. Uh -huh. Ellos tienen dos dispositivos, el Tomi Simple y el Tomi 7, los cuales lo que hacen es digitalizar y eh, de alguna forma ayudar a los maestros a que puedan dar una clase de forma virtual, una clase más dinámica, una clase más entretenida, una clase usando la tecnología. Nosotros hemos entregado nuestras computadoras Cuba a los alumnos de sexto y de quinta de secundaria y lo que busca esto, es este, este convenio, es que nosotros vamos a tener a disposición de los profesores o de unidades educativas o de las personas que así lo deseen. Vamos a ensamblar un dispositivo, el cual lo que hace es, es una proyectora. En la, en lo, que, lo que vemos en la pared, básicamente imaginémonos que es un celular. Entonces nosotros toda la pared la podemos tocar como si, como si tuviéramos un, un touch ahí. Y con esto nos, nos abre muchas posibilidades para que los alumnos puedan ver. ¿Ese es el Tommy, producer? Ese es el Tommy, Tommy. 7, me decía? Tommy 7. Esa es la versión del o sea, dispositivo ¿qué, que nosotros ¿Qué técnicamente? O sea, le entiendo que voy a poder digitalizar como una proyectora. Exacto. ¿no? Eh, pero la proyectora yo no la puedo ir tocando. Solo, solo está proyectando. Entonces, en la pantalla yo voy a tener la opción de hacer el touch, que decimos. Exactamente. Voy a tener sí. el touch. Y adicionalmente, aparte del TOS, digamos que sería la parte inicial, uh -huh. tiene un software, un, una suite de aplicaciones que me permiten llamar, llamar de clases, me permiten tomar exámenes, me permiten mo mostrar videos en 3D, me permite hacer que los alumnos participen de forma interactiva. Entonces, no solamente es un proyector, sino viene acompañado de una serie de, de herramientas que hacen que, Pueda ¿En qué dispositivo se, se tiene estos Esto es un dispositivo que básicamente es, tiene un cable de poder, tiene un puerto HDMI y eso es todo. ¿Y, y dónde lo conectas? A una computadora. computadora? A una computadora. ¿Un equipo eh, aparte? Aparte. ¿Que voy a conectar? A, la a cualquier computadora. Entonces básicamente es eso. Lo único que necesito es la computadora, que sí o sí la tengo que tener. Y el dispositivo funciona como un proyector, pero con todos esos beneficios que les estoy comentando. ¿Qué va a hacer Kipus en este caso? Eh, el contrato convenio establece dos cosas. Lo primero es que Kipus va a ensamblar estos equipos acá en el país uh -huh. eh, para el mercado local. O sea, vamos a poner a disposición de nuestros clientes de la sociedad estos equipos para la venta. Y una, una segunda parte del convenio es que vamos a ensamblar los equipos para Tommy. ¿Qué quiere decir? Tommy vende una X cantidad de equipos en algún país y esos equipos van a salir de equipos. O sea, equipos va a ensamblar, va a ser el ensamblador de esta marca para toda América Latina. ¿Equipos ensambla estos, estos dispositivos, equipos? ¿Cuál es el término para Ensamblar, los proyectores digitales. Los, de esos proyectores digitales. Exacto. Ya. ¿Y la comercialización acá en el país? La hacemos como equipos y la comercialización en todo lo que no es Bolivia la hace Tommy. ...y nos hace el requerimiento para ensamblar... ...para ensamblar... Uh -huh. ...ahora, eh, no estamos muy acostumbrados... ¿no? ...a esta tecnología... Uh -huh. ...acá en Bolivia, por lo menos la conocemos muy poco... ...si uh -huh. se están utilizando... Eh, ...¿cómo la van a insertar... ...y cómo la van a promocionar también?... ...porque me parece muy interesante la propuesta que tiene... ...porque la educación no puede estar al margen de la tecnología... Exacto. ...pero, ¿cómo, es? ¿cómo están planteando esto? Eh, Tommy como, como empresa ya tiene varios años en uh -huh. el mercado... Y ellos, por decirle, en Colombia tienen 17.000 aulas ya con esta tecnología. Entonces, a lo largo del tiempo, ellos han aprendido, han generado la metodología, si se puede llamar, para poder acompañar este proceso. O sea, los maestros están utilizando eh, en Colombia este tipo de, de, de, de dispositivos, Exacto. esta tecnología. Entonces, ¿cómo viene todo esto? Hay un, una serie de transferencias de tecnología que nos va a hacer Tomy hacia nosotros y vamos a armar todo el modelo de cómo vamos a implementarlo acá en el país. Obviamente, lo que nos sirve mucho es cómo ellos han hecho, han aprendido ya en... Todo ese tiempo que tienen de, de, de, de trabajo y experiencia y nosotros vamos a, conjuntamente con ellos, a armar todo nuestro plan de, de, de de marketing, de venta que vamos a utilizar. ¿Cómo lo están proyectando? Eh, me refiero a mucha expectativa en este sentido. Y me gustaría que explique eh, precisamente, Marcelo, porque Equipos eh, es una de las empresas que ha sido como que de las más observadas en el sentido de, de si está pudiendo responder a cómo había sido planteado y creado Equipos y los servicios que tendría que prestar. Uh -huh. la, la empresa, todos sabemos, nace en, en el tema educativo, ¿no? nace uh -huh. con las classmates para dotar a los alumnos de secundaria. En el transcurso del tiempo lo hemos ido cumpliendo esto, pero en esta etapa lo que estamos haciendo es si estamos haciendo como relanzamiento. Entonces tenemos el contrato de los televisores que lo firmamos hace unas tres semanas. ¿Cómo les está yendo con esto? Eh, nos está yendo bien bien, o sea, tenemos un plazo más o menos hasta junio en el cual tenemos que poner todo a punto para empezar a ensamblar. ¿En junio empezaría En junio más o menos empezamos y son 300.000 mil televisores que vamos a ensamblar. Entonces estamos con Tommy ahora, tenemos otros convenios que están a puerta que ya los vamos a ir comentando, digamos, aquí a una, a unas semanas. Y la idea es eh, que Equipos tenga una nueva cara. no Estamos ahorita con, intentando cambiar eso y dando nuevos servicios, nuevos productos, los cuales nos permitan ampliar nuestros mercados. Porque eh, entrar con, le, con los servicios que. El tema de la tecnología avanza constantemente. Y eso, es, me imagino, es, es complicado para Equipos también ir a, a la par con, con ello, ¿no? con grandes empresas de muchos años y consolidadas a nivel internacional. Y ya, pero me parece interesante que, que se esté preparando este, este escenario de, de hacer este tipo de convenios. Uh -huh. Por lo menos es una nueva imagen, me dice. Exacto, es, es un relanzamiento que se está llevando desde el ministerio, la empresa, uh -huh. y como te dices, son, son cosas que no son las comunes, si les podemos llamar así. O sea, en la asamblea de televisores tiene un mercado netamente que es fuera del país, es un, convenio de, un servicio que vamos a dar a esta empresa, Jair, que es muy grande a nivel uh -huh. mundial, el tema de Tommy es, tiene un nicho muy, muy puntual, que es el educativo, en el cual nosotros sí tenemos experiencia, sí hemos entregado estos equipos y estamos buscando cosas de ese estilo. Tenemos la capacidad para hacer el ensamblaje, ya sea para las pantallas, para el hire que me decía con los con las televisores, pero también para, para esto que se están planteando como Bolivia. O sea, ¿Podemos creer en la capacidad de Bolivia en este tipo de servicios? Sí, o, obviamente para ambos casos ha habido un proceso previo de, de inspección, visitas a fábrica impresión de los procedimientos y controles que aplicamos que los hemos tenido que pasar para poder llegar a una firma de un, de un contrato ¿no? O sea, llegaron las empresas, han verificado que equipos puede realizar, puede prestar esos servicios Exactamente, han revisado, nuestra planta es catalogada como una de las más modernas de Sudamérica por todo el equipamiento y condiciones que tenemos y la capacidad productiva es, es grande, ¿no? Es, tenemos una capacidad que podemos ensamblar 600 mil de estos al año con, sin ningún problema. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es llenando esa capacidad, haciendo funcionar nuestra fábrica y generando el, vamos a llamar, el empleo para, nuestros, para el país y también generando una industria nacional que se la va a ver en otros países. Eh, ¿Es rentable? ¿Es eh, como equipos, como empresa, es sostenible? ¿Equipos... Eh, no tiene, bueno, se funciona con recursos propios, uh -huh. entonces todos estos tipos de proyectos suman ¿no? a lo que estamos haciendo y las proyecciones para este año sí están, están muy bien, están, han mejorado mucho lo que estábamos con años pasados con estos convenios y contratos que estamos firmando. En junio ¿no? empiezan entonces ya con el ensamblado de las televisores, o sea, ya montar el cuarto limpio, a, a, a terminar de adecuar las líneas y empezar el ensamblaje. ¿A qué porcentaje están? ¿Cómo están llegando? ¿Hay una cantidad que ustedes tienen que entregar como equipos? Sí, eh, nosotros tenemos órdenes de producción, eh, las cuales nos van a llegar de forma bimensual, por uh -huh. Hire principalmente, que eso es, más, uh -huh. es un volumen mucho más grande, y esas, esas órdenes las tenemos que ir cumpliendo. O sea, ya hay órdenes que han salido para, para países y de alguna forma estamos ahorita trabajando para llegar a esa meta. Y en este caso ¿eh, ¿a qué tiempo se está proyectando? ¿Cómo, eh, cómo se va a vender estos, estos tommy ¿no? Estos Tommy nosotros estimamos que los vamos a tener ya como para comercializar en unos tres meses, porque ahorita estamos haciendo igual el tema del proceso de finalizar el diseño productivo y también eh, el tema de finalizar el tema del costo las inversiones que tenemos que ejecutar. Bien. Todavía me cuesta entenderla. <risa> <risa> quiero verla, eh, quiero reflejarla. Vamos a armar un demo, algo así, para poder mostrarles y que vean cómo funciona todo esto. <risa> Eso le va a decir: sí. quiero ver, quiero, <risa> quiero ver cómo se digitaliza y cómo puede ayudar al maestro. Y porque yo le decía de una campaña de demostrar de y, y, de, y de ver que tiene que ir acompañado también del mismo Ministerio de Educación. O sea, eh, Actualicemos, hagamos clases más virtuales y todo aquello que va a permitir que, que como, como Estado, como país, también vayamos avanzando. Me decía eh, Marcelo, y con eso quiero terminar. No. Lo voy a invitar, por favor, para el compromiso y que nos pueda mostrar no. cómo se hace y qué son los TOMI. Pero me decía que hay otros proyectos. El equipo se está planteando en otro, otro tipo de convenios, así como estos, de, de buscar y prestar servicios en este sentido. Sí, sí, sí, estamos en eso. y eh... La idea contigo es encontrar rubros en los cuales podamos dar algún tipo de aporte y que no sea un tema muy competitivo con las otras marcas, como lo comentabas. ¿no? Hay cosas en las que realmente avanza muy rápido y para nosotros no es tan fácil estar ese... ese claro, ese nivel. Que son grandes empresas de muchos pues, años y muy consolidadas. Mucho inversión, ¿eh? mucho dinero, mucha gente. Entonces, nosotros estamos con ese tipo de proyectos que sí son importantes porque estamos aprovechando los beneficios que tenemos como país y como uh -huh. empresa y como fábrica. Para darle equipos, ese es el que tiene que tener. Eh, esos son los equipos que además se ensamblan acá, uh -huh. las computadoras que ya las conocemos, los equipos y las que han prestado, pero parece interesante este tipo de convenios que visibilice y que ponga a Bolivia también en este, en este contexto ¿no? de prestar servicios en, con estas características. ¿Estamos con el compromiso entonces, Marcelo? Sí. ¿Sí? ¿Lo vamos ¿Seguro? a traer? Sí. ¿Vamos a mostrarlo? Vamos a traer Perfecto. y vamos a hacer un ejemplo. <risa> <risa> ok, muchísimas <risa> gracias. Marcelo Guino nos ha acompañado en el programa. Nos vamos a una pausa. En instantes retornamos.